El número ganador comienza con el 0. Segundo número. Repite el 0. El número ganador del pega 2 es el 0, 0. Repito, el número ganador del pega 2 en la noche de hoy es el 0, 0. Ahora continuamos con el pega 3. Muchísima suerte, familia, ese boleto en mano. El número ganador del pega 3 comienza con el 7 segundo número, repite el 7 tercer número del Pega 3 es el 4 el número ganador del Pega 3 es el 774 repito, el número ganador del Pega 3 en la noche de hoy es el 774 y ahora pasamos al Pega 4 mucha suerte Puerto Rico el número ganador de Pega 4 comienza con el 4. Segundo número. Es el 3. Tercer número. El 8. Cuarto número del Pega 4 es el 2. El número ganador del Pega 4 es el 4382. Repito, el número ganador del Pega 4 en la noche de hoy. Es el 4382. Ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta cinco veces los premios menores. Adelante. El número ganador de multiplicador es el número 5. Repito, el número ganador del multiplicador es el número 5. Ahora pasamos al sorteo del Loto Cash que esta noche cuenta con un premio de mil dólares. Adelante con el sorteo.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 Y el quinto y último número de Loto Cash es el 17. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash, que es el número 10. Los números ganadores de Loto Cash en la noche de hoy son el 3, 19, 11, 27, 17. Y el Bolo Cash es el número 10. Ahora pasamos con el sorteo de la doble revancha, que tiene un premio de... 115000 dólares. Adelante con el sorteo. El primer número de la doble revancha es el 17. Segundo número es el 7. Tercer número el 14. Cuarto número es el 1. Y el quinto y último número, el 21. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash de la doble revancha, que es el número 5. Los números ganadores de la doble revancha en la noche de hoy son el 17, 7, 14, 1 y 21 y el Bolo Cash es el número 5. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Para más información entren a nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov. Los esperamos en el sorteo de mañana sábado a las 12 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche.